Buenos días, soy Virginia Castanedo. Aquí estamos una vez más hablando eh, desde el canal de Creatividad y Educación Emocional, esta vez de eh, Maslow, Abraham Maslow, eh, uno de los pilares de la psicología humanista. Y esta vez estamos hablando de las gratificaciones y de las motivaciones que llevan a las personas autorrealizadoras a hacer las cosas que hacen, tratando de conseguir... Un mundo mejor desde la paz, la armonía y la concordia. Como por ejemplo podía hacer Gandhi. Eh, muy bien, son personas que están, que creen, que creen sinceramente, tienen esperanza de que se puede conseguir un mundo mejor, aceptando la realidad en la que estamos, es muy importante, y siempre desde la paz, no trabajan desde no trabajan desde la, desde la lucha sino desde la, y desde el enfrentamiento, sino desde la armonía, del acuerdo, la concordia, tratan de, de, de, llegar, de llegar a acuerdos. Y tienen esperanza, tanto en que el mundo puede mejorarse, porque así ha sido, y así se lo demuestra la historia, así eh, se puede ir consiguiendo, no son nada conformistas, y también con la esperanza de que las, las personas también encuentren su... su digamos, su tesoro interior, su talento, su valía y lo muestren al mundo. Son también personas que sienten eh, pena cuando ven talentos desperdiciados, personas que pueden utilizar su su, su, su calidez, amabilidad, su inteligencia, mmm, cualquiera que sea la cualidad que, y el talento que tengan cuando cuando lo desaprovechan, lo inutilizan o lo utilizan para el mal sienten una pena profunda y a la vez tratans, eh, tratan de eh, acompañar, de ayudar o de acompañar a que mmm, las personas que así lo deseen, empezando por, por sus hijos, los niños, los jóvenes, las niñas, las jóvenes, eh, traten de aspirar a, a lo mejor que puedan llegar a ser. Hmm. También son personas que disfrutan conociendo a otras personas, sobre todo cuando son felices y bueno, según la teoría de la atracción, cuánto, la, según la energía que tú emitas, es la energía que, que vas a recibir con, y las personas que se van a acercar a ti. Entonces cuanto más busques eh, para ser una persona autorrealizadora, con más personas de las similares características te vas a encontrar. Y a la vez con personas que pueden eh, orientarte ¿de acuerdo? a tratar de sacar lo mejor de ti. Todos tenemos eh, como mínimo, yo siempre digo como mínimo un talento. Siempre son varios. Eh, no te lo quedes para ti. Sácalo a los demás. Eh, trata de, de hacer un mundo mejor. Y vas a conseguir ser tú más feliz y que los demás también sean más felices.